So Con vida mal de un y contar al Staureyes, que em por a la tegua falda ya no a dar el salvo a la libertad, la libertad de salir, entrar, fluir y ver la vida pasar. Este gato siempre va por aquí, por allá sin dejarse atar Este gato siempre. Gracias. Bueno, vuelve. Para bailar y para cantar, ¿eh? Esta dona para bailar y para cantar y para